Hola, ¿qué tal? Saludo cordial y bienvenidos a la información más importante de las últimas horas aquí en Noticias Internacionales Mundo y Noticias de Última Hora. Muchas gracias por su audiencia. Aquí está el contexto noticioso y los temas relevantes de los cuales vamos a hablar en el día de hoy. Las noticias del día. Flota del Pacífico rusa pone a prueba la preparación de submarinos estratégicos. Ya les tengo detalles. Así elogió el lunes el presidente Vladimir Putin a los ejercicios de la flota rusa en el Pacífico. Durante una reunión con su ministro de defensa... Shoigu. La primera fase de estos ejercicios sorpresa se ha llevado a cabo en efecto a un nivel muy alto. Quiero expresar mi gratitud a todos los que han organizado este trabajo. Revista Occidental pone fecha para la contraofensiva de Ucrania que tiene como objetivo recuperar territorios. Conclusiones de la reunión entre el presidente Putin y el ministro de defensa de China. Putin destacó el nivel de los intercambios con su principal aliado. Los lazos están mejorando en todas las vías, en la economía, en el área social, educativa y cultural. Y estamos trabajando activamente a nivel de los ministerios de defensa. Compartimos regularmente información útil, cooperamos en el campo militar y colaboración técnica. Rusia acusa a su par del norte de querer seguir recopilando datos de inteligencia de su ejército y advierte que los ejercicios militares de la flota del Pacífico proseguirán a pesar de las manifestaciones de Japón. ¿Cuál es la mayor amenaza? que enfrenta el dólar. Secretaria del Tesoro en Estados Unidos admite que sanciones han socavado el dólar. Hay informe especial. Lavrov llega a Brasil en su gira por América Latina. Datos de analistas sobre lo que puede haber detrás de la situación en Sudán, país surafricano, que puede representar una trampa occidental para Rusia y su cooperación con el país africano. China pone vigilancia al destructor de misiles guiados del norte que pasó por el estrecho de Taiwán hace pocas horas. China ha aprobado con éxito una maniobra para interceptar misiles balísticos de medio curso con base en tierra, según el Ministerio de la Defensa chino citado por el medio South China Morning Post. Esta y mucha más información en este nuevo video informativo para hoy, aquí en Noticias Internacionales Mundo y Noticias de Última Hora. Comenzamos con la información del momento. De otra parte, mucha atención porque el presidente Vladimir Putin se reunió recientemente con el ministro de defensa chino en Moscú, en la reunión del presidente ruso Vladimir Putin con el ministro de la defensa chino Li Chanfu en la capital rusa según los medios eslavos dicen que el mandatario se encontró con el mismo ministro de la defensa Li Chanfu en la capital rusa Moscú comunicó este domingo de la reunión con el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov en donde celebraron la reunión de trabajo con el miembro del consejo de estado y el ministro de la defensa chino dijo el portavoz en el encuentro también asistió el ministro de defensa ruso Sergei Chuigut, en donde abordaron temas de cooperación entre los departamentos militares de ambos países.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 colaborando con el ámbito de la cooperación técnico-militar realizando ejercicios conjuntos además en diferentes escenarios en la región lejano oriente y en Europa, en el mar, en tierra y en el aire señaló Putin durante la reunión por su parte, Li destacó recientemente la cooperación entre Rusia y China en el área técnico-militar que se ha desarrollado muy bien, lo cual contribuye a garantizar la seguridad tanto global como regional Así lo expresó el funcionario chino. Hoy me encuentro de nuevo en Rusia, lo que supone una gran alegría para mí. Últimamente la cooperación entre Rusia y China en los ámbitos militar y técnico militar se está desarrollando muy bien. Supone una gran contribución a la seguridad mundial y regional. Según el ministro, los lazos entre Moscú y Pekín son más fuertes en la actualidad que durante la Guerra Fría. Hoy he llegado a Rusia en la puesta en práctica de sus acuerdos con el presidente chino Xi Jinping alcanzamos durante su visita a Moscú en marzo esta es mi primera visita al extranjero y desde aquí asumí el cargo de ministro de defensa de china según el ministerio de la defensa china la visita de día Moscú durará hasta el 19 de abril y es el primer viaje extranjero del titular desde que asumió el cargo en marzo del 2023 eh, elegí específicamente a rusia para subrayar el carácter especial y la importancia estratégica de nuestras relaciones bilaterales la relación entre nuestros países tiene más de 70 años De historia entre nuestras fuerzas armadas y se fortalece día a día Nuestras relaciones son muy sólidas De otro lado, la flota del Pacífico rusa pone a prueba la preparación de los submarinos estratégicos Mucha atención porque según esta información, desde el 14 de abril se vienen llevando a cabo la inspección sorpresa de la flota del Pacífico o ejercicios militares en el marco del cual se han realizado las maniobras para comprobar la preparación para el combate de los submarinos lanzamisiles estratégicos, comunicó este lunes el Ministerio de la Defensa a cargo de Sergei Choigu. En la reunión con el presidente ruso Vladimir Putin, Choigu declaró que durante la inspección, en la que participan más de 25.000 militares, 167 buques, entre ellos 12 submarinos, las tropas fueron puestas a disposición combativa y comenzaron a realizar tareas de entrenamiento de combate. Según Choigu, se han hecho prácticas de submarinos con lanza misiles estratégicos y su preparación para el uso de armas. Dijo añadiendo que la fase de la inspección que comenzará el martes incluiría ejercicios para detectar y destruir submarinos y grupos de buques enemigos. Por su parte, Putin resaltó que para Rusia está claro cuáles son las prioridades para el uso de las Fuerzas Armadas, y esto se refiere principalmente a la dirección de Ucrania y todo lo relacionado con la protección del pueblo del Donbass en otros nuevos territorios. Sin embargo, el mandatario afirmó que nadie ha cancelado la tarea del desarrollo de la flota, incluso en el teatro del Pacífico, por lo que el Pidió al ministro continuar con esta tarea y prestar atención también al desarrollo y preparación de eventos similares en otra flota. Subrayó que algunos componentes de las fuerzas navales de Rusia pueden ser utilizados en conflictos en cualquier dirección, hecho que estas palabras causaron revolú en el norte. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, denunció que desde el norte nunca se han dado por vencidos en el intento de espiar a Rusia en declaraciones que ha ofrecido tras. Bueno, conocerse más detalles de los documentos que han sido filtrados del pentágono a la red y que parece constatar que Washington habría recopilado datos sobre la inteligencia rusa en su comparecencia diaria Peskov, al ser preguntado sobre si estaban preocupados que los servicios especiales y la unidad de contrainteligencia llevan a cabo sus funciones, por otra parte, y en cuanto a las maniobras militares que desarrolla Rusia, han asegurado que todos los ejercicios militares se llevan a cabo en estricta conformidad con el derecho internacional, con lo que rechaza la manifestación de Japón debido a los ejercicios que viene realizando la Federación en el, la zona de las Islas Kuriles. Por otra parte, ha señalado que las palabras de Putin sobre la posibilidad de utilizar las fuerzas de las marinas en distintas direcciones se deben y responden al cerco turbulento que hay cerca de Rusia en muchas direcciones debido a la invasión Ucrania. Todo esto en estas declaraciones llegan además después de que Putin ordenó al ministro de la defensa efectuar ejercicios similares actualmente con la flota del Pacífico que ha sido puesta en máxima alerta de combate en el marco de las maniobras para incrementar la capacidad de rechazar una. Sergei Larró ha llegado a Brasil, la primera parada de su gira por América Latina. El ministro de Asuntos Exteriores ha llegado este lunes a las 7 hora de Brasil, el primer destino de su gira a América Latina. Se reunirá con el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva con su homólogo el canciller Mauro Vieira, la visita se centrará en el potencial de la Asociación Estratégica Brasileño-Rusa establecida hace más de 20 años y las perspectivas de cooperación en áreas de interés común con foco en ciencia y tecnología, energía, defensa comercio, educación, así como fortalecer el diálogo político en temas bilaterales internacionales y regionales la BROP se reunirá con homólogos de América Latina para reforzar cooperación bilateral en temas políticos, económicos comerciales, educativos, humanitarios entre otros. Según Lavrov, planea centrar negociaciones en el fortalecimiento de los fundamentos jurídicos internacionales del mundo moderno, cuyo marco básico es la Carta de las Naciones Unidas señala el comunicado. La Cancillería afirma que América Latina es una región amistosa, uno de los centros de formación de un mundo multipolar con el que Rusia pretende mantener un diálogo dinámico y desarrollar una cooperación constructiva que no esté sujeta a ningún dictado exterior. Bueno, mucha atención porque este informe lo ha sacado Newsweek, eh, que tiene que ver con una fecha tentativa en la cual se podría producir una contraofensiva que ya vienen preparando los países occidentales apoyando a Ucrania para ir a recuperar los territorios que han sido ocupados por el ejército ruso. Aliados occidentales, dice este titular, preparan a las tropas de Kiev para la ofensiva prevista para el 30 de abril, según la revista dice que la inteligencia del país del norte la pérdida de artiomox o Bakhmut, que poco a poco está cayendo a mano de las fuerzas rusas, supondría un golpe psicológico para el ejército ucraniano. La edición del de periódico TAS referente a Newsweek dice que el norte y los aliados están preparándose activamente a las fuerzas armadas de Kiev para una contraofensiva de primavera que al parecer y según este informe, estaría prevista para el 30 de abril Así lo he informado en una publicación hecha por la revista Newsweek citando documentos filtrados del Pentágono y la inteligencia del Norte. Estados Unidos y los aliados están mirando hacia el futuro, ocupados construyendo Ucrania para la contraofensiva de primavera que según los documentos estaría programada para comenzar a finales de abril dijo, los documentos indicaron que la contraofensiva sería llevada a cabo por el décimo cuerpo operacional de Ucrania y que estaría compuesta por nueve brigadas que actualmente están siendo reequipadas por las fuerzas del norte y los aliados con tanques, 381 vehículos mecanizados, 480 vehículos, 147 piezas de Artillería, 571 vehículos blindados estadounidenses HMMW, dijo citando uno de los documentos. Según la inteligencia del norte, la pérdida de Artyomovsk o Bakhmut, que poco a poco está cayendo a manos de los rusos, supone un golpe psicológico para el ejército ucraniano. Ya se había informado que la moral de los soldados en Kiev. Allí, en la ciudad de Bakhmut, es baja. Las autoridades del norte arrestaron previamente a Jack C. Texeira, miembro de la Guardia Nacional Aérea de Estados Unidos, en un caso relacionado con la filtración de estos documentos secretos del Pentágono. El Departamento de la Defensa de Estados Unidos dijo que está evaluando las consecuencias de estas acciones para la Nacional y que revisa los procedimientos para obtener los accesos a la información confidencial. Mientras tanto, varios medios de comunicación han señalado que no se ha confirmado la autenticidad de los documentos clasificados o publicados en línea. Amigos, creo que esta información puede tener mucha relevancia en el sentido de que lo que podría estar pasando en Sudán, coincidentemente, se da luego de los anuncios dados de que se esperaba la ratificación del acuerdo de cooperación militar entre Rusia y Sudán para implantar una base militar rusa en el mar rojo. Esto basado presuntamente en los análisis de expertos militares de Zagrad, que es una firma de editores militares en Telegram y que han hecho esta reseña y que la está replicando el diario avia.pro. El titular de este diario, La Vo dice que la situación en Sudán puede convertirse en una trampa occidental para Rusia. El militar en Sudán puede afectar el curso de la operación militar de Rusia en Ucrania, advierten los expertos. En Sudán recientemente como ustedes lo saben, estalló el conflicto entre el ejército del país y las fuerzas especiales que según los expertos puede tener un impacto en el curso de la operación militar especial según este análisis, ya que muchos de los suministros pasan por el mar rojo, así lo informó el canal de televisión Sargat con referencia a análisis de especialistas y expertos que exploran lo que puede estar pasando detrás de Sudán, que es uno de los países africanos interesados en establecer relaciones con Rusia hasta hace poco, en donde como les decimos, se estaba a la espera de la ratificación a nivel judicial y que quedara todo por la ley de la instalación de una base militar que obtendría 300 soldados para bueno, eh, promover temas de seguridad en la región. Y como ustedes saben también allí la estabilidad en la región, según este informe, la mantiene la empresa militar privada Wagner que actualmente participa en la operación rusa para proteger el Donbass. Los expertos han expresado la opinión de que el conflicto en Sudán podría ser creado, inflado artificialmente por los países occidentales para debilitar la posición rusa. Se observa que la carga militar para el ejército de Zelensky transportan a través de, este, de esta zona del Mar Rojo eh, municiones y todo lo que tiene que ver con equipos para el ejército ucraniano. Pero ahora, eh, con esta cooperación militar, estos suministros podrían estar en peligro para no llegar a su destino, que es el ejército de la AFU. De llevarse a cabo la instalación de la base militar de Rusia en el Mar Rojo con la suma de 300 soldados para garantizar la seguridad de este flanco, podría poner en peligro bueno, la estabilidad o la llegada de los suministros, dicen los expertos. Que creen que los países occidentales al bueno percibir las dificultades que están enfrentando el ejército de Zelensky crean las condiciones para una posible tregua. Eh, Germán Kulikovsky quien es periodista militar argumenta que si Rusia accediera a una tregua sería una trampa para el país porque según los aliados occidentales de Ucrania necesitarían una tregua solo para expandir la producción y llevar más equipos y más municiones en volúmenes aún mayores a través de esta zona sino que también necesitarían tiempo para dilatar los acuerdos del país sudafricano con el gobierno ruso dice este especialista que hace una fotografía de lo que puede haber detrás de todo lo que está pasando en Sudán aparte de las informaciones que están siendo entregadas por los medios occidentales entre los hechos que hay entre las fuerzas rápidas y las fuerzas del ejército de Sudán. Por lo pronto, se sabe que un avión de combate de, del ejército regular fue derribado en Sudán. Las fuerzas especiales sudanesas afirman haber derribado un avión militar recuperado el control del aeropuerto de Merowe. Las fuerzas especiales de Sudán afirman haber derribado un avión militar perteneciente al ejército. Lo informó el canal de televisión Al Rabilla. Los representantes no se han pronunciado. Las fuerzas especiales sudanesas anunciaron la restauración del control total sobre el aeropuerto de la ciudad de Merawi. Además, los partidarios de las Fuerzas Especiales publicaron el video en el que muestran la residencia del jefe del Consejo Soberano de Sudán, el órgano del gobierno del país, Abdel Fattah al Burhan, que fue ocupada por Fuerzas Especiales. La situación sigue siendo tensa. Los nuevos acontecimientos pueden afectar la situación del país. Los países de la comunidad internacional hacen un llamado al diálogo y al cese de hostilidades para restaurar la estabilidad de la región. Vamos a avanzar. Con más noticias, el diario Avia.pro saca recientemente esta información en donde titulan que los primeros tanques Leopard 2 rotos y dañados aparecieron en Ucrania. Bueno, aparece una foto pero no tenemos mucha más información y por lo menos esto no la ha dado a conocer todavía aún cuando estamos grabando el video por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia y la información en Kiev tampoco relata esto. Pero bueno, vamos a dar a conocer esta información que dice que los tanques Leopard 2 recién entregados comenzaron a descomponerse en las Fuerzas Armadas de Ucrania, según una declaración de una fuente anónima desde la oficina del presidente de Ucrania, apunta a posibles problemas con equipos donados por Occidente para apoyar a las Fuerzas Armadas de Ucrania, según la fuente, varios tanques de para entregados a Kiev se han averiado antes de llegar a la línea del frente. El espectro militar Víctor Baranés expresó la preocupación de que el equipo transferido no cumpla con los requisitos para Moderno. En una entrevista con Politiker Baranés dijo que Occidente proporciona de baja calidad y se deshace de equipos que deberían enviarse para su reciclaje señaló la falta de una verificación confiable de los tanques que han sido llevados y señaló que podría haber estado almacenados en depósitos o reparación durante varios años, el experto cree que antes de ser enviados a Ucrania los tanques solo fueron reparados de alguna manera, resumiendo dice Avia.pro, el experto Baranitz expresó su sarcarmo hacia occidente señalando que la publicidad es mucha para los equipos y agradeció por ayudar a cortar el periodo de tiempo para una operación militar especial en Ucrania en lugar de proporcionar armas verdaderamente efectivas para el ejército. En general, la situación, según el experto, indica de un posible problema en la calidad de asistencia militar proporcionada por Occidente a Ucrania, lo que puede generar o tiene ya en dificultades adicionales al ejército ucraniano para poder repeler todos los ataques. Es por parte del de ejército ruso. Recordemos que hace poco un colaborador ruso adscrito a la Sokol dio a conocer que recientemente en Gerson, grupo de asalto se infiltraron allí en AFO para capturar a un Leopard lo alcanzaron a remolcar a la línea del frente ruso, lo cual en su defecto según el colaborador a través de sus declaraciones dice que es el primer Leopardo que fue capturado por los rusos y según la información el tanque fue enterrado en el barro por los colaboradores rusos al ver que las líneas defensivas de Ucrania se percataron de lo que estaba pasando del de envío de este tanque a zonas de la línea rusas y según la información fue destruido allí donde quedó pero no existe evidencia documental de estos hechos por lo que desde Kiev han negado categóricamente esta versión de lo que han relatado los saboteadores rusos en gerson de otro lado y muchísima atención a esta información que está entregando las PMC Wagner dicen que las APU están enviando 80.000 combatientes para retener Artemiox. Las Fuerzas Armadas de Ucrania planean enviar 80.000 combatientes a Bakhmut para contrarrestar al ejército ruso. Las Fuerzas Armadas de Ucrania tendrían la intención de enviar al menos 80.000 de sus combatientes a esta zona de Bakhmut para resistir a las tropas rusas que prácticamente han bloqueado la ciudad. Así lo anunció un analista de la compañía militar privada PMC Wagner en un comentario publicado por el comandante militar Alexander Simonov. El 22 de marzo, el asesor del jefe interino de la República Popular de Donetsk, Jan Gagin, anunció que Rusia prácticamente habría rodeado Artemiox y que la ciudad estaba en un cerco operativo. El analista precisa que las fuerzas de Ucrania Concentran una agrupación de hasta 80.000 soldados en la zona de responsabilidad de las PMS Wagner, y en ese sentido, el ejército de Zelensky estaría tomando medidas para formar grupos de choque. El analista agregó que para los ataques del flanco en dirección a las ciudades de Sebergsk, Popasnaya, el grupo ucraniano se concentra en las áreas de los asentamientos de Svanovka, Ratulovka y Vesele. Para la liberación de Arteomoks desde el norte, un grupo se concentra en los distritos de Rey Alexandrovka, Malinovka y Sloviansk, dijo el analista. Recordemos que el PMC Wagner continúa la ofensiva en regiones occidentales de Bakhmut, eliminando a las fuerzas de Ucrania en sus posiciones. El Ministerio de la Defensa ruso informó que los destacamentos del asalto del PMC Wagner tomaron el control de tres cuartas partes del área de la ciudad de Bakhmut. Lo primero que voy a decir, y me excusan si no hablo con nombres directos, es por temas del algoritmo, pero ya muchos que nos siguen nos conocen cómo es el tema de nuestras emisiones. Para evitar que seamos en pocas palabras su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 Países con el uso de sus propias monedas apartando al dólar gradualmente, quitándole peso mundial a esta divisa. Y esto fue lo que dijo la secretaria del Tesoro. Estamos hablando de Janet Helen en las últimas horas, en donde prácticamente está admitiendo que las sanciones pueden socavar la hegemonía del de dólar. La información dice que. Tanto las sanciones económicas contra Rusia y otras naciones ponen en peligro el estatus del dólar estadounidense como moneda global porque estos países buscan una alternativa, afirmó Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, la semana pasada en una entrevista con la CNN. Dijo la funcionaria, existe el riesgo cuando imponemos sanciones financieras de que estén vinculadas con el papel, el dólar, que con el tiempo pueden socavar la hegemonía del dólar. Señaló Yellen, claro que esto sea un deseo de encontrar una alternativa por parte de China, Rusia e Irán, agregó. Sin embargo, subrayó que el dólar se usa como una moneda global por lo que para otros países no será fácil encontrar una alternativa con las mismas propiedades. Añadió que los mercados sólidos del capital y el imperio de la ley, que según la secretaria existen en el norte, son necesarios para la moneda que será usada en transacciones a nivel mundial. Asimismo, opinó que no hay otros países con la misma infraestructura institucional. Además, Yellen calificó las sanciones como un instrumento extremadamente importante, sobre todo cuando Washington las impone junto con una coalición de socios de Destacó también que en el marco de las restricciones antirrusas, Estados Unidos y los aliados aspiran a utilizar los fondos rusos congelados para las necesidades de Ucrania. Pero dijo que hay limitaciones legales al respecto a lo que podemos hacer con los activos rusos congelados y estamos discutiendo con nuestros socios. Lo que podría suceder en el futuro fueron las declaraciones de Jens Helen en la última semana acerca de la socavación y la hegemonía del dólar.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 Обеда, убили, y ordenó que aquellos lesionados de las fuerzas ucranianas sean revisados por médicos esto contrastó con los que de las Afu Aldones en las últimas horas apenas terminaron las Pascuas dejando a una persona sin vida y siete lesionados daños a edificios residenciales y a una iglesia donde se celebraba la Pascua Ortodoxa. El ejército chino vigila al destructor de misiles guiados estadounidenses que navegó por el estrecho se sabe que la Armada China organizó sus tropas para se seguir de cerca al destructor de misiles guiados estadounidenses, el USS Milius, que navegó por el estrecho de Taiwán el domingo pasado según informó este lunes el mando del Teatro Oriental del Ejército Popular de Liberación en una publicación en redes. Las tropas del Ejército Oriental mantienen un alto nivel de alerta en todo momento y defienden resueltamente la soberanía y la seguridad nacional, así como la paz y la estabilidad regional, señala la publicación. La Armada estadounidense declaró anteriormente que había realizado un tránsito rutinario por el Estrecho de Taiwán a través de las aguas donde se aplican las libertades de navegación y sobrevuelo en alta mar, de acuerdo con el derecho internacional. China concluyó la semana pasada ejercicios aéreos y marítimos a gran escala por el Estrecho en represalia por la reunión de la líder taiwanesa Tsai ing Wen con el presidente de la Cámara de Representantes del Norte, Kevin McCarthy, en el marco de su visita a Estados Unidos a principios de este mes. Desde Pekín subrayan que las maniobras pretenden una seria advertencia a los políticos independentistas de la isla autónoma y a sus partidarios extranjeros. China ha aprobado con éxito una maniobra para interceptar misiles balísticos de medio curso con base en tierra, según el Ministerio de la Defensa chino, citado por el South China Morning Post. Según el Ministerio de la Defensa del Gigante Asiático, citado por el SCPM, la prueba se llevó a cabo en territorio de espacio de China y cumplió sus objetivos. Las autoridades chinas señalaron además que la naturaleza de la prueba es exclusivamente defensiva y no tiene como objetivo a ningún otro país. La intercepción a mitad del camino es una tecnología avanzada en la que un misil balístico entrante es derribado durante su fase intermedia cuando cruza la parte exterior de la atmósfera terrestre. Pekín ya había anunciado el primer intento exitoso de una intercepción a mitad de camino en tierra en 2010, seguido de al menos cinco pruebas de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 nos acompañan calumanitos arriba. Un abrazo para todos. Dios los bendiga.